Con ustedes la foto del polvillo del Sahara que envíe a producción si se tiene disponible porque bueno ahí está señores todos los todos los rojos ya empieza a roparnos nosotros ¿Otra como vez? Cualquier... Sí. de nuevo sí, de nuevo Qué claro vaya. y mira para allá arriba donde está, para es mío. una extensa eh, masa de polvillo del Sahara eh, señores esto puede recorrer hasta 10.000 mil kilómetros y también tener un espesor hasta de 3 kilómetros. Y una altura de 1,5 a, a 3 kilómetros también de altura. Y vamos a tener eh, esto cruzando, ya lo tenemos cruzando, el cielo está grisáceo, opaco. Pero esto no quiere decir que no haya radiación de sol. También esto provoca que las posibilidades de lluvia se disminuyan. Porque son sistemas que favorecen a que haya Menos precipitaciones, menos campos de humedad. Y quería compartirlo con ustedes para que nos cuidemos y usemos mascarilla ahora con más razón también. Y cuidar también a las personas vulnerables, ¿Hay personas que sufren de problemas eh, respiratorios. Ok, full. hay sí. una relación inmediatamente proporcional entre polvo de Sahara y falta de lluvia o, o no? Se puede relacionar porque estos eh, episodios se dan precisamente cuando hay poca humedad Y hay sequía y hay viento fuerte en, en la zona donde se genera en esos lagos secos de, del Sahara Ok, sí Bien Bien, eh, ahora mismo en el tren gubernamental se han hecho algunos cambios Algunas, perdón, algunas designaciones como es normal y el presidente continuó ayer con la parte económica y designó en Hacienda a Jochi Vicente que es un economista joven eh, del equipo económico de Luis Abinader a Seara Hatton, miembro, el ministro de economía Seara Hatton es especialista en la mini economía es especialista en la parte social humana de la economía eh, tuve eh, espacio para poder compartir con él en algunas clases y también eh, disertando algún módulo aquí en la Nordestana una vez con una fundación y José Rigo Prevot que fue designado como director de presupuesto es uno de los mejores especialistas en presupuesto que nosotros tenemos un hombre bien organizado un hombre que viene dando siempre una crítica muy certera a lo que es la administración del presupuesto de la Nación y al cumplimiento de las leyes en este manejo eh, esperamos de él eh, que asimismo como hacía estas críticas severas también eh, pueda organizar bien la ley de gastos públicos y se pueda regir como es normal en él una persona muy honesta, en base a las leyes que, que tienen las normas y las directrices del uso del presupuesto de la Nación. Valdés Alviso, quien es un hombre ya de 69 años, tiene 46 años en el Banco Central, entró a los 23 años, amado. Y fue estudiando sí, y escalando, eh, estudiando y escalando, sí. y ya lo hemos tenido en varios gobiernos eh, como el administrador del Banco Central. Y en estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis económica, donde hay una reducción de los ingresos de cerca del 32% por, por este asunto de, de la pandemia y las restricciones en la economía dominicana, principalmente eh, en nuestra eh, zona más fuerte que es el turismo, las remesas y también la creación de bienes y servicios. Eh, creo fue una decisión muy inteligente de mantener la parte macroeconómica tranquila de mantener este espacio eh, en condiciones de estabilidad y quiero también compartir con, con ustedes algo que sucedió también en Estados Unidos eh, una imagen que envié a, a, a, a producción Ronald Reagan nominó a Alan Crispan como presidente de la Reserva Federal en el 87 fue confirmado por el presidente eh, Jorge w, eh, H.W. Bush fue confirmado por Bill Clinton y fue confirmado por Jorge W. Bush, hijo. hijo. Uh -huh. Es decir, que se han dado otros precedentes. Esta economía mundial, ¿verdad? Por asunto de estabilidad, aquí, en el caso de Valdés Alviso la creo muy sabia, tomando en cuenta las direcciones que está llevando el presidente electo Luis Abinader de mantener un sistema macroeconómico estable y también con la designación de Seara Hatton, dándole un giro a lo que debe de ser una economía participativa de inclusión y que también el crecimiento económico llegue al pueblo dominicano, llegue a las bases dominicanas, que hay una diferencia total en lo que era el modelo económico anterior y a lo que se quiere hacer con el modelo económico eh, durante el gobierno de Luis Abinader, crear preocupa, bases de... Su... que me preocupa del equipo económico? Sí. Me preocupa del equipo económico que parece... Un, es un equipo económico que no está claro, o sea, no me queda claro, a mí no me queda claro cuál es su visión social, su visión política y social, su visión de la sociedad para la que van a trabajar, porque me parece muy Chicago's boy es un, ya. es un grupo de Chicago Boys. De élite. Es un grupo Tenemos... de élite, pero una élite que ya. está por encima. Oye, por eso pedía en mi ru... comentario rico, que buscaran una fórmula, De un rico, mejor distribución. Un rico no va a entender lo que pasa en el barrio, no va a entender sí. lo que pasa en la clase bueno. muy baja. Eh, Seara Hatton es especialista en la microeconomía sí, sí, precisamente sí, en la parte social Seara, es Fulvio. Alejandro W Alejandro W eh, para allá iba, Alejandro W quien es eh, superintendencia de banco que también he tenido la oportunidad de compartir con él algunas, en algunos momentos es un economista pragmático eh, uh -huh. que interactúa mucho con, con, con las redes es eh, bien moderno sí. y se espera de él también que contribuya acá a que los, el desarrollo económico, en las medidas que se establezcan, pueda favorecer también al pueblo dominicano. En la Mira, yo estoy abajo. conociendo a Seara Hatton desde la época de moderno. Seara Hatton era la contraparte de, de, de o sea, lo contrario, digamos, que se enfrentó permanentemente en los medios a Andrés Aguaje, neoliberal. Sí, ¿no? sí, sí. Pero el pensamiento de Seara Hatton fue variando con el tiempo y fue abandonando un poco la posición que, que tenía en ese tiempo de neoliberalismo sí. Entonces, sí. en conclusión eh, esperamos de este equipo económico que fortalezca la moneda pero que el crecimiento que se pueda obtener en condiciones estables pues también llegue al pueblo dominicano que era la crítica constante que sí. sosteníamos en diferentes medios Muchas gracias Fulvio. Bien, gracias Fulvio, vamos a una llamada telefónica, adelante, buenos días Buenos días, buenos días mis queridos panelistas Buen este, día. Para decirle a Fulvio como que tiene el ánimo en el suelo, que se levante, que lo queremos en un puesto <risa> bien <risa> importante para que defienda <risa> junto a ustedes el, el nuestra provincia más que a donde usted compró eh, tapabocas suyo Así es que, Fulvio, levántate en ánimo y te ponte fuerte, que <risa> gracias, te gracias. queremos en un puesto importante, que la pasen bien. Gracias, bien, gracias. La campaña es demasiado, me pasa. De tu... El estrés de la política es terrible.